Hola, hace mucho tiempo me han estado consultando por una funcionalidad que tiene que ver con poder copiar un documento o modificar un documento temporal. En este video vamos a ver cómo se pueden lograr ambas cosas, tanto para documentos emitidos como documentos temporales. Entonces lo primero que vamos a ver es cómo copiar un documento emitido. Para eso nos vamos a ir a documentos emitidos. Vamos a seleccionar cualquier documento. Y vamos a ver que dentro de los documentos emitidos, en este caso una boleta, ahora aparece una opción que dice copiar de texto. Ya, y esta opción permite crear un DTE con los mismos datos de este documento que tenemos acá abierto Entonces, si nosotros hacemos clic en copiar DTE nos lleva a la página de emisión estándar y ahí tenemos ya el documento armado que es una boleta electrónica al igual que la anterior con los datos del de mismo documento ¿qué datos no se copia? por razones obvias la fecha de emisión y la fecha de vencimiento ya se coloca en esa la, la fecha del día actual si esa, esa fecha no se copia respecto a la fecha anterior porque se asume que el documento que se está emitiendo es para el día actual si quisieran eh, cambiar la fecha pueden hacerlo pero siempre se va a colocar la fecha actual y el resto de los datos son obviamente el mismo documento entonces simplemente usando la opción copiar pueden generar un documento, el documento y lo vuelven a emitir el mismo documento tal cual entonces si lo generamos ahí tenemos el mismo documento eh, pero copiado obviamente con otro folio si no vamos a documentos emitidos Vamos a ver que ahí están los dos documentos El 229 y el 230 que es una copia del 229 Esa es la forma de copiar un documento eh, real emitido Ahora, ¿qué pasa si queremos copiar un documento temporal? Bueno, vamos a hacer lo mismo Vamos a crear un documento temporal Para simplemente hacerlo más rápido Vamos a copiar este Y lo vamos a generar pero no vamos a generar el DT verdadero solamente vamos a generar el documento temporal entonces, si nosotros nos vamos al listado de documentos temporales vamos a ver que ahí tenemos nuestro documento temporal bien ¿Sí? entonces, lo vamos a dejar en otra pestaña abierto para ir viendo lo que va pasando tenemos nuestro documento temporal, entramos al documento temporal y podemos copiarlo también, aquí en este caso aparecen dos opciones, copiar y reemplazar vamos a hablar primero de copiar copiar al igual que con un detalle emitido me permite copiar el mismo documento. Yo puedo tomar este documento y generarlo de nuevo. Y si nos vamos a los documentos temporales, vamos a ver que ahí está de nuevo el mismo documento copiado. De esa forma podemos copiar fácilmente un documento temporal. ¿no? Al igual que con un documento real emitido. Ahora, ¿qué pasa si en realidad nos equivocamos? Y el documento no tenía que ser emitido a Esteban, sino que tendría que ser emitido a otro usuario, porque en realidad estábamos copiando otro documento pero el, el receptor tenía que cambiar, lo que podemos hacer es utilizar la opción reemplazar DTE ¿Ya? la opción reemplazar DTE no es directamente una modificación del documento temporal ¿Ya? eso lo a chequear después con el código del documento temporal los documentos temporales no se pueden modificar ¿Ya? lo que sí se puede hacer con esta nueva opción de reemplazar DTE es eliminar este documento en un, en un solo paso y emitir uno nuevo con los datos del documento que teníamos siempre recordando el tema de la fecha entonces, supongamos que teníamos estos documentos temporales y nos equivocamos y en realidad este documento no había que emitirlo a Esteban, sino que había que emitirlo a otro, a otro receptor o por ejemplo el documento no era boleta tenía que ser otro tipo de documento eh, lo que podemos hacer es simplemente eh, entrar al documento re, hacer clic en reemplazar Ahí aquí, fíjense lo que pasa, que acá tenemos dos documentos temporales, vamos a actualizar, si yo clic en reemplazar, uno se elimina. ¿Por qué? Porque reemplazar elimina el documento temporal que estamos reemplazando y genera una pantalla nueva. Si nosotros no saliéramos de esta pantalla ahora, perderíamos el documento temporal que estaba antes, por lo tanto es importante completar el paso. Entonces, aquí hacemos los cambios necesarios, supongamos que esto no era boleta, era eh, factura y el receptor era otro, Por ejemplo, Colectron que lo hemos usado en otros casos Generamos a nuestro listado de documentos temporales Actualizamos Y ahí vamos a ver que eh, Tenemos Ya no tenemos la segunda boleta Esteban Y ahora sí tenemos una factura electrónica Colectron Que tiene lo, el mismo total Y obviamente los mismos datos internamente eh, Que la boleta De esa forma podemos eh, fácilmente Entre comillas, modificar un documento temporal Recuerden, el documento temporal nunca se modifica lo que hacen en realidad es eliminar el documento temporal que querían reemplazar Y crear uno nuevo De esa forma pueden eh, copiar tanto documentos temporales como documentos reales emitidos Y pueden eh, reemplazar un documento temporal en caso de que hayan cometido algún error Para poder eh, crear uno nuevo con los cambios que sean necesarios En este caso el receptor y el tipo de documento Eso, como siempre si tienen cualquier consulta pueden abrir un ticket de soporte en la aplicación Muchas gracias por haber visto el video